Buenos aprendizajes me dañan en mi colegio Me enseñan con amor y con mucha educación Buenos aprendizajes me dañan en mi colegio Me enseñan con amor y con mucha educación Los profesores y las profesoras Son unos padres, son unas madres Oh, y dice La educación que ellos me dan Lo expreso con mi canción No lo olvidaré, lo recordaré y Siempre en mi corazón lo llevaré Mi profesor y mi profesora Hacen todo para yo tener Buenas calificaciones Como un profesor, como una profesora De mi colegio y nadie se compara Institución educativa, libertador San Martín de Recuay. Ay, ay, ay, ay. Buenos aprendizajes me dan en mi colegio. Me enseñan con amor y con mucha educación. Buenos sí. aprendizajes. Mejores. En mi colegio no existen peores En mi colegio las chicas y los chicos somos mejores Escuchando esta canción, recuerdo la educación que la profesora y el profesor, me lo brindo Y está en mi corazón, no me lo olvidaré Siempre recordaré, eso estará Escrito en esta canción todo lo que los profesores hicieron por mí, se esforzaron para tener buenas calificaciones. Ya ya ya ya tú sabes. Ay, Buenos aprendizajes me dan en mi colegio. Me enseñan con amor y con mucha educación. Buenos aprendizajes me dan en colegio me enseñan con amor y con mucha educación la institución educativa Libertador san martín de recuay perú somos los mejores